no mames, ¿qué es ese humo? ¿Es el pinche veneno zombie que anda pinche circulando en la ciudad o qué pedo? Al haber sido atacado por una zombie sensacional. ¡Malditas zombies sexys! ¡Exitantes! ¡Ya se me paró! ¿Qué hago? ¿Las mato? ¡Me las agarro a pinches! ¡Casi si fueras las a matarlas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, maldita. Fácilito. No. No, no, no, no, no quería hacer esto, pero me obligaron. O tal vez fue aquella vez que se enfrentó a unos pandilleros.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 testigos aseguran que hubo una explosión en la que el dios del interneist rescató a todos los presentes y resistió el poder del fuego al grado de absorberlo. Sea cual sea la verdad, el poder del peluche en el estuche y la nueva fase 5 Legend vivirán por siempre entre nosotros.